Los inhaladores, ¿qué son y cómo debemos aplicarlos? Además del control de los desencadenantes ambientales, es muy importante el tratamiento farmacológico de la enfermedad. Este tratamiento lo hacemos a través de medicamentos inhalados que conocemos como inhaladores. Los medicamentos inhalados tienen como función controlar la inflamación bronquial, para que los pacientes presenten un alivio de síntomas y se vean libres de crisis. Por ello, es importante que sepamos que los inhaladores no causan dependencia, no causan adicción, no dañan el corazón. Su vía de administración y su efecto directamente a nivel bronquial permite reducir de manera importante cualquier efecto secundario. Vamos a ver aspectos importantes acerca de los inhaladores y vamos a aprender cuál es la técnica inhalatoria correcta para su uso. Los inhaladores son medicamentos que por sus características van a actuar directamente en los pulmones. Existen de muchos tamaños y colores, algunos un poco más usados que otros. Es importante distinguir entre dos tipos de inhaladores, aquellos que son controladores y otros que son aliviadores. El inhalador o medicamento controlador es aquel que debe ser aplicado todos los días así no se presenten síntomas. Este permitirá controlar la inflamación de los bronquios. Dentro de los medicamentos más utilizados de este grupo se encuentran beclometasona, fluticasona, budesonida, entre otros. El inhalador o medicamento aliviador es aquel que por el contrario solo debe ser utilizado cuando el paciente presente aumento de los síntomas. Su mecanismo de acción permite que los bronquios se abran de una forma rápida, aliviando los síntomas y ayudando a manejar las crisis. Dentro de los fármacos más usados de este grupo están salbutamol y leosalbutamol. Es importante recordar que siempre que se utilicen inhaladores deben emplearse con una inhalocámara para su administración. En niños menores de 6 años se recomienda una inhalocámara con máscara, mientras que en niños mayores de 7 años se recomienda uso de inhalocámara con boquilla. Antes de revisar cómo utilizar los inhaladores vamos a ver las tres reglas de oro que debemos tener en cuenta. La primera regla de oro tiene que ver con la inhalocámara, debe ser una inhalocámara que esté en buen estado y sobre todo que esté muy limpia, la segunda tiene que ver con el inhalador. Debemos verificar la fecha de vencimiento del fabricante. La tercera regla es verificar que sea el medicamento que fue recetado por su doctor en la misma concentración. Ya con estas tres reglas podemos aprender cómo utilizar los inhaladores. Los pasos para realizar una adecuada técnica inhalatoria con inhalocámara e inhalador son los siguientes.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 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bota el aire despacio por la nariz. Ahora estamos listos para enjuagarnos los dientes. Ahora vamos a aprender a utilizar este inhalador que conocemos como discos. Para abrirlo, desplazamos y giramos esta prilla y. Bajamos la palanca, ya queda listo para la inhalación. Jacobo, por favor, vas a botar el aire por la boca, desocupamos ese pulmón, lo coges y respiras profundo. Muy bien. Sostén el aire contando hasta 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bota de lento por la nariz. Podemos limpiar la boquilla con un paño seco, nunca introducirlo en agua y no cepillamos los dientes. Muy bien. Ahora vamos a aprender cómo utilizamos este inhalador que conocemos como TurboGener. Retiramos la tapa, giramos esta perilla hasta que hagamos el clic y en este momento el dispositivo queda listo para ser inhalado. Jacobo, por favor, bota el aire por tu boca. Introduces la boquilla y toma aire profundo. Sostén el aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bota lento por la nariz. Tapamos el inhalador. Y cepillamos los dientes siempre después de usarlo. Como hemos visto hasta ahora existen muchos medicamentos inhalados para el manejo del asma. Lo más importante es seguir la prescripción del médico para su uso, es decir, tener en cuenta el nombre del medicamento, los intervalos de dosis recomendados por el médico y tener una técnica inhalatoria correcta. En caso de dudas es importante acudir a recursos bibliográficos debidamente actualizados y de confianza o bien resolver directamente las dudas o inquietudes con los profesionales de la salud.